Y bueno, me siento muy contento, muy emocionado de tener a las madres aquí en, en Veracruz. Y realmente a lo mejor es que con, porque somos comadres, la verdad, pues, este, fuera de la, del mundo de la lucha libre, Keira es una de mis mejores amigas. Creo que la única... De, con madre significa de que pues somos este, mejores amigas y con madre de que pues somos la onda, <risa> somos la onda. Bueno, Un saludo al, al buen Daniel que también ahí, ahí luego también nos, luchona, nos, nos lee. Están en Veracruz, están sufriendo de calorcito, ¿cómo me las tratan aquí en el puerto? Díganme. Este, El clima horrible, lo odio, <risa> Es la gente muy agradecida, la verdad, pocas veces venimos al puerto de Veracruz y la verdad la gente nos recibe muy, muy, muy muy bien. Sí, igual, de verdad, este, pues es muy contra de las ocasiones que, que yo llego a venir, entonces este, estoy muy contenta por el recibimiento de la gente porque creo que no a todos les gusta la lucha femenil, pero nosotros siempre subimos a dar un buen espectáculo para que se vayan con un buen sabor de boca y no crean que nada más las mujeres nos meten así como de relleno o algo así. La máscara, ¿cómo te sientes de salvar otra, otra vez tu máscara esta semana? Estoy contenta, de verdad, estoy muy contenta por haberla salvado, estoy muy contenta por, por haber obtenido esa máscara. Es mi primer máscara, entonces pues imagínate, este, la verdad, me sentí muy aliviada cuando escuché la tercera palmada y ya. son el mejor dúo, o la mejor pareja femenil a nivel nacional y los independientes, pero cuando se enfrentan una a una, se ven cara a cara, ¿qué pasa? ¿Cómo, cómo sucede esa parte? ¿Se, ¿Se quitan los rencores? ¿Alguno veo que se quitaron una a otra? De verdad, siempre, antes que todo, debe haber profesionalismo y es algo que siempre ella y yo hemos tenido. Eh, abajo somos las mejores amigas, este, nos llevamos súper bien y todo, pero arriba siempre es nuestro trabajo, cada quien debe de cuidar esa parte, entonces, somos profesionales bajando ya hablamos como si nada este echamos no, pues si la conocía en el carácter que se carga no la verdad no, no fíjate que la verdad no, no confundimos la amistad con el trabajo es muy muy diferente otro tipo de, de cosas obviamente subimos el ring este Keire ruda y yo técnica pero cuando hacemos dos la verdad creo que me siento más más Confiable, confiable, perdón, confiada, confiada perdón, perdón, perdón? Sí. confiada, porque como lo ves, es muy ruda, sí. su estilo es muy fuerte, pero prefiero tenerla de pareja, pero también en contra, de la verdad, este, creo que tengo, no tanto. Te voy a platicar algo súper personal, de verdad nos ha tocado que en el ring nos enojamos, o sea, es así de, pues cada quien por su lado, ¿no? Y hay veces que de verdad la lucha luego ni nos hablamos, o sea, nada porque hay veces que subimos molestas o en el ring nos molestamos por porque algo salió mal o así, pero ya bajando es así de. ¿Qué pasó? ¿Hace, ¿Cómo estás? No, ¿Qué onda? hace poco nos ah. enojamos por chiflazones, que este, acá su amiga Keira es muy márgara, y haz de cuenta que una la quiere hace reír pero no se deja. Entonces estábamos peleadas, subimos al río del ring. No, no, mira, ella por su lado, yo por su lado, de repente, pues no sé, como lo que nos une, en la amor de amigas. Y ya nos empezamos a hablar, pero la verdad. si, si ven mi nerviosismo es porque bueno, yo les tengo yo soy muy fan de Keira. No, sin verás. ofender, maravilla, pero Keira sabe que a muerte con ella lo que quiera. Este es barbero. No, pero la verdad yo me siento más confiada con ella de de pareja. Vamos a la arena Puebla del Consejo Mundial, vamos contra las Amazonas. Con las Amazonas la verdad es un privilegio, este, estoy tan emocionada de más que nada de ir con queira de de pareja de arena, enfrentarlas igual, eh, creo que no todos los independientes tienen la fortuna de pisar arenas que son parte de una empresa como lo es la arena méxico la coliseo este no sé la arena puebla la arena de guadalajara bueno la coliseo de guadalajara pero intentamos como que sacar lo mejor de ambas eh, ella tiene su estilo yo tengo el mío pero siempre tratamos de combinarlo y es lo que te repito nos ha funcionado porque eh, vamos contra las del consejo y nos sigue apoyando la gente igual Creo que en este poco tiempo, este año, que eh, su año fue el pasado, este lo está empezando excelentemente bien. Uh -huh. Y creo que lo estamos empezando las dos igual bien y creo que lo independiente, creo okay. que lo de hoy. Es lo de hoy. Uh -huh. <risa> Pues muchas gracias de verdad por, por su tiempo, vienen bajando de, de, del ring, estoy no solo... Aire. Y el calorcito que está, está fatal. No estoy solamente con las dos mejores luchadores independientes y creo que también de cualquier empresa femenil, también con dos de las más agradables, las más carismáticas, creo que son de las que tienen más jale con el público y aparte las, las más guapas. De verdad muchísimas gracias por siempre apoyarme, e igual leo comentarios que me preguntaban que cuando venía para acá, de verdad muchas gracias por el apoyo y espero que venir más, más seguido para, para estar con ustedes porque de verdad la gente de Veracruz me, me encanta, muchas gracias por apoyarnos. Y les mando un beso. Ya, les abrazo amiga Lady Maravilla, les mandamos un enorme beso y un enorme abrazo, perdón, gracias por seguirnos, gracias por apoyarnos, esperemos estar el gusto de ustedes por, por muchísimo más tiempo, y espéranos pronto otra vez aquí en el puerto, porque Kairi Maravilla, vamos a seguir dando de qué hablar. Continuamos.